Buenas buenas, quería hacer un video para explicar algunas de las herramientas manuales que podemos utilizar en carpintería. Todas estas herramientas nos van a servir para poder hacer trabajos sencillos sin demasiadas complicaciones y nos sirven perfectamente para marcar, para trazar. Vamos a ver cada una de ellas cómo, cómo las vamos a utilizar. ¿Te parece? a empezar viendo herramientas de medición y trazado por ejemplo la escuadra el metro gramil lápiz falsa escuadra vamos a ver de qué se trata cada uno por ejemplo la escuadra me sirve para poder trazar a 90 grados apoyando la solapa contra uno de los bordes donde tenemos de referencia podemos trazar a 90 grados o también con la escuadra podemos ver o verificar si el ángulo que estamos midiendo tiene 90 grados este es cuadrado o no otra herramienta es la falsa escuadra esta falsa escuadra nos permite acomodar el ángulo o copiar el ángulo varias veces sin respetar un ángulo determinado por eso la podemos llamar falsa escuadra. La ajustamos acá y esto nos va a permitir traer este mismo ángulo en un montón de piezas e ir transportándolas de una a otra. Otra de las herramientas de medición es el metro o cinta métrica. Esta cinta métrica nos va a permitir medir un espacio de trabajo o tomarle una medida a un tablón, por ejemplo. Si yo quisiera medir la mesa... Podemos tomar la medida, cuánto mide de largo, de ancho. También nos permite medir un espacio en donde va a ir un mueble. Por ejemplo, en un bajo mesada, tomamos la medida cuánto tiene el largo el ancho y en función a eso podemos hacer el mueble que vamos a colocar en ese lugar. Otra herramienta que me va a permitir hacer trazado es el gramil. Esta herramienta suele tener o una punta o un lápiz que me permite trazar paralelas a un borde. Por ejemplo, si la utilizamos de esta manera, apoyamos esta parte sobre el canto de la madera y trazamos una línea a una determinada distancia. También nos permite este mismo elemento sin mover. Podemos buscar el centro de la madera sin tener que tomar ningún tipo de medidas. Esto nos permite encontrar, por ejemplo, un centro para poder hacer un corte o un agujero. Una vez que vimos alguna de las herramientas de medición, vamos a pasar a las herramientas de corte. Serrucho de costilla. En su parte superior tiene un refuerzo en donde me permite que la hoja no se doble a la hora de realizar un corte. Este tipo de serruchos se utilizan para hacer cortes de precisión, para hacer encastrados y para hacer cortes no muy largos estas herramientas que tenemos acá se las denominan formón es una especie de cincel que va comiendo la madera en este sentido o en este sentido depende cómo ubiquemos el formón y me va a permitir hacer un rebaje un encastre una caja de diferentes tamaños como se puede observar acá tienen diferentes anchos para diferentes tipos de trabajo. También tenemos las prensas. Estas prensas nos van a permitir fijar una madera o apretar una madera a la hora de encolarla. Esto nos permite ajustar el espesor que nosotros necesitamos y con esta rosca ajustamos para que las maderas no se separen, por lo menos hasta que se seque el pegamento o hasta que le pongamos un tornillo para dejarla firmemente unida. Esta otra prensa, como pueden observar, me permite fijar dos maderas a 90 grados. Esto me permite sostener una madera con otra hasta que se seque el pegamento y una vez que se seca la podemos retirar. También nos permite mantenerlas en un ángulo de 90 grados a la hora de ponerle un tornillo. cofina. La escofina es muy parecida a una lima de las que se utilizan para trabajar metales pero tiene la particularidad que tiene un dentado mucho más grueso porque se utiliza para materiales blandos, por ejemplo la madera o plástico. Si yo tuviera una lima a la hora de comer la madera, a la hora de desgastarla lo que pasaría acá es que se empasta todos los dientes y no me permitirían seguir haciendo el trabajo. En este caso, esta escofina tiene la forma de una media caña. Puede haber redondas, triangulares, igual que las limas para metales. Una herramienta que también se puede utilizar en carpintería, más que nada sirve para desclavar un clavo que ya está metido en la madera. Lo podemos morder y desclavar, para, por ejemplo, para desarmar un mueble o una tarima un pallet de los que podemos llegar a encontrar eh, en desuso en la calle y poder re reutilizar su madera sacándole los clavos y desarmándola esta es la herramienta típica del carpintero este es un martillo de pena el martillo nos sirve para clavar clavos el martillo no lo podemos utilizar para hacer un ajuste entre dos maderas diferentes para poder eh, ajustar un encastre porque el problema que tiene es que se marca la madera porque tengo una parte metálica. El tamaño del martillo va a estar dado en función al tamaño de clavo que vamos a trabajar. Si tenemos que trabajar con un clavo grueso vamos a utilizar un martillo más grande porque tiene un golpe de impacto mucho mayor. Mazo de goma El mazo de goma que tenemos acá nos permite hacer un ajuste entre un encastre, entre dos maderas que tenemos que unir a la hora de ajustar el ángulo o a la hora de ajustar el encastre lo que podemos hacer es ir golpeándola suavemente y al ser de goma no me marcaría la madera y no me estropearía el mueble que estoy armando. Hay un montón de otras herramientas que nosotros podemos llegar a tener en la carpintería estas son solo algunas de las herramientas que tengo acá a mano para mostrarles que les puede llegar a servir como guía para que ustedes puedan empezar a trabajar. Yo creo que con estas herramientas básicas podemos llegar a armarnos un pequeño taller o empezar a hacer los primeros trabajos de carpintería para poder empezar a hacer algunos trabajos aunque sea de bricolaje o en casa. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse y activen la campanita para que les llegue el nuevo contenido cada vez que subimos algo en el canal. Gracias, nos vemos en el próximo.